Nunca supliques por atención, si eres importante, te lo demostrará. Pero si la persona con la que estás no lo hace, es porque tú estás hasta abajo de sus prioridades. Lamentablemente tú, no eres alguien que esa persona valora de verdad, y de seguir ahí, solo estarás jugando a que te lastimen, a que te laceren, y te destrocen y te quiten las ganas de amar. Debes de verdad ser honesta o honesto contigo mismo y preguntarte ¿Qué eres para la otra persona? Es decir, ¿Qué significas para ella? Debes cuestionarte si para la otra persona eres importante o solo te ve como una distracción, como un entretenimiento. De hecho cuesta decir esto, pero hay gente que te verá solo como un pasatiempo, como un hobby, como algo en que parquearse mientras llega la persona que esta cree es correcta. Mucha gente vive bajo la expectativa de disfrutar al equivocado, a la equivocada, mientras llega la indicada, y muchas veces esas personas, te toman a ti como esa distracción, porque en el fondo, siguen esperando a que alguien llegue, a que otra persona ocupe tu lugar, porque no saben con certeza lo que quieren para sus vidas, y en el acto, a ti te quitan el tiempo. Debes realmente ser honesto contigo mismo, contigo misma y, y saber aceptar cuando eres apenas un entretenimiento para la otra persona, que penosa e insegura de decirlo, simplemente te ataja y te distrae de la persona correcta que Dios tiene preparado para ti. Es duro decirlo, porque ¿quién tiene las fuerzas necesarias para decir, sí, solo soy su entretén, solo soy su peor es nada? Creo que nadie, porque eso sería un golpe duro contra nuestra dignidad. Pero seamos honestos, si la otra persona, no te tiene entre sus prioridades, es que no lo eres, y se acabó. Por amor propio, tienes que confrontar la triste realidad, y puede que te topes con la noción de que eres, el peor es nada de esa persona, que solo te tiene como distracción. Es lamentable de decir, pero tú debes tener la fuerza de voluntad y el coraje de afrontar esto. Y aunque duela. Debes ser honesta y honesto contigo mismo, y decir, si solo me tiene como su hobby, mejor me voy, para qué estoy aquí. Debes hacerlo, aunque te duela. Quiero compartir contigo estas palabras, que te van a impactar, e incluso quizás, te hagan ver la realidad de otra manera. Te digo que lo que estoy a punto de decirte, será un poco duro de asimilar, pero te lo tengo que decir. La mejor edad para una mujer es cuando deja de esperar, cuando deja de esperar a que ese la elija, deja de esperar a que ese la tome en serio, deja de esperar al indicado, tratando todo el tiempo de perseguirlo, tratando de ser feliz con la llegada de un hombre, y sus promesas de una vida mejor. Y si eres un hombre, también este mensaje es para ti. Tu mejor edad viene cuando ya no esperas que la felicidad venga de la mano de otra persona, cuando comprendes que por amor propio te vas a respetar, vas a salvaguardar tu dignidad, aun cuando eso signifique pasar solo, sola por mucho tiempo, por muchos días, por muchos meses, por muchos años, o para toda la vida. Cuesta entender esto. Cuesta asimilar que parte del amor propio es a veces apostar por la soledad perpetua, porque simplemente eres tan único, tan única, que no cualquiera puede atesorar tu amor, y tampoco vas a regalarte como vino barato a cualquiera que te trate de comprar con amor cutre y de a ratos, o que te toma para distraerse un poco, o con quien se come un pequeño postre antes del plato fuerte. No puedes dejar que te traten así, como si tú no valieras la pena, como si tú no merecieras la primera posición en las prioridades del otro. Si el otro no te coloca en sus prioridades, no tiene sentido estar ahí. Si buscar tu lugar supone estar solo, sola entonces, no tengas miedo de estar sola. Recuerda que el miedo más grande que te tiene que invadir, no es el miedo a la soledad, sino el miedo a la mala compañía. Hombres y mujeres por igual, y te entiendo. Tú no eres mala, solo te vuelven mala. ¿Por qué es agotador toparte con la misma persona que no madura, con la misma niña que no crece ni se compromete, con el mismo niño que no te ama ni te deja que te amen, que solo entorpece el paso para que una persona correcta llegue? Te entiendo que a veces da la impresión de que tú eres una persona cerrada, amargada y sin sonrisa. Pero te comprendo. Yo he sido así. Pero porque abrí los ojos, porque descubrí que no cualquiera me puede dar buena compañía. No para cualquiera estoy, porque yo también me necesito. Necesito estar tiempo a mi lado para entender lo que valgo y que no estoy para que otras personas me arrojen en su basura emocional. Y lo sé, pareciera que desde fuera te has vuelto dura, duro y fría, hasta el punto que parece que destilas apatía. Pero no es por eso, es que te has cansado de esa gente que te promete un lugar privilegiado en sus vidas para después arrojarte migajas. Yo lo comprendo, yo te entiendo, sé lo que se siente. Por eso sé decirte, que no eres mala, no eres malo. Por preferir antes la soledad, que la compañía de alguien. Que por una taza de café, por una mísera taza de café, tengas que esperarlo casi una hora. Por una insignificante cena, tengas que estarle insistiendo tanto. Por una insípida conversación, donde esa persona se la pasa más tiempo al teléfono que interesándose en ti, tengas que estar ahí, queriéndote ir. Lo sé, y esto lo puedo resumir en la siguiente frase. No cambié, solo aprendí a dar la misma importancia que me dan. Porque con el tiempo aprendimos a ignorar a los que nos ignoran, aprendimos a ser impuntuales con los que nos fueron impuntuales, aprendimos a dar trozos de amor a los que nos arrojaban migajas al suelo, y esperaban que nos agacháramos a lamer el piso por esos trocitos de cariño. Porque nos cansamos de siempre pensar en ellos, de leer cientos de libros, para saber cómo hacerlos a ellos felices, que nos olvidamos de nosotros. ¿Cuántos libros habremos leído sobre inteligencia emocional? Sobre relaciones interpersonales, que nos decían que deberíamos interesarnos vehementemente en ellos, y mencionar sus nombres, porque esa era una calicia para el alma. ¿Cuántas veces nos quedamos resolviendo el complicado puzzle ajeno, y en la marcha nos olvidamos de nosotros? Para luego darnos cuenta que esa persona jamás valoró nuestro esfuerzo. Esto no es victimismo, Esto es una nueva forma de entender, que si no vamos a ser parte de las prioridades de la otra persona, entonces ¿para qué la queremos? Si no nos va a querer como merecemos, ¿qué sentido tiene estar amarrados a ellos? Porque te digo algo, al final terminarás amarrado, amarrada a esa persona, sin posibilidad de conocer a alguien que de verdad te aporte. Porque al final, te sentirás tan atrapada, que el sentimiento de soledad aflorará, y solo aprenderás a ser desconfiada, desconfiado. Y eso es triste porque allá afuera hay gente valiosa que sí vale la pena conocer. Así que si tienes que tomar una decisión hoy de encarar la jodida realidad de que eres un pasatiempo para alguien, entonces encáralo. Se trata de tu felicidad maldita sea. No es un concurso de ver quién aguanta más dolor, se trata de ser feliz. Porque a decir verdad... No se trata de ver quién tolera más dolor, y quién se queda más tiempo para ser lastimado. Se trata realmente de entender si esto es lo que quieres. En el pasado habría sido diferente, tus padres te habrían escogido a tu pareja, te habrías tenido que quedar con quien te diera. No había más que aceptar a la mujer que te dieron por esposa, y aceptar al hombre que te dieron por marido. Esos eran tiempos de antaño, tiempos porfirianos que acabaron ya, hoy es el tiempo de elegir, es el tiempo de entender que este es el mundo libre, que tus decisiones no las deben gobernar, ni la necesidad, ni el estúpido empeño de quien soporta más la locura ajena, se trata de tu felicidad, así que si tienes que tomar esta decisión, pues tómala, pues te diré algo más, el que juega a perderte, luego te necesita. Cuando te vayas, cuando te alejes, cuando empiezas a volar y a independizarte de su trágico y fúnebre amor, será cuando te va a perseguir, será cuando te prometerá tratarte con privilegios, y será ahí cuando debes entender que solo será un mero capricho de tu ausencia. Porque apenas te tenga a su alcance, volverá a ser fría, volverá a ser frío, y así, ¿qué incentivo tienes para amar, si solo te ama cuando siente que te pierde? Y recuerda, no es amor, si solo te ama cuando siente que te pierde. Y con esta frase quiero terminar, con esta frase de dejarte en claro, que un capricho del momento, no es una razón legítima para quedarte. Si vuelves con esa persona, a la primera señal de que te vas, y te suplica, entonces te meterás en un círculo vicioso de cortar y reconciliarte, que nunca acabará, serán largas noches llorando por el mismo amor que no sabe lo que quiere, y que solo se romperá el hilo cuando éste por fin, haya lo que siempre buscó. Y a ti te dolerá, cuando te des cuenta que eso que buscó, en ti nunca lo encontró, eso es jodidamente duro, pero a su vez realista, porque tú eres especial, única, único, y para quien tiene gustos baratos, tú eres raro. No olvides que quien te ama, es quien tiene los gustos más refinados y el corazón más exigente, que para esa otra persona que te despreció, siempre serás un trozo de carbón. Pero para un experto conocedor de tesoros, se dará cuenta la tremenda joya el tremendo diamante que eres tú. Porque este sí verá lo que aquel nunca supo ver en ti. Te lo prometo.